Bueno, los 75 años de la Asociación Gaucha, realmente un acontecimiento que no podía pasar desapercibido. Aún en este contexto en el que vivimos, de público conocimiento, es importante eh, darse el tiempo eh, y, y, y dedicar eh, interés a instituciones como lo es la asociación tan importante para la vida gaucha, de nuestra provincia para la serie de actividades que organizan regularmente año a año eh, y en estos 75 años celebrar ese sostenimiento de las tradiciones, eh, de la cultura en nuestro medio eh, y también una un, un reconocimiento a, a la tarea permanente que, que realizan, ¿no? a ese compromiso permanente. Por eso desde el Consejo Deliberante se ha decidido eh, generar esta minuta y hacer la entrega en el día de hoy. ¿Se considera que tienen que ver con la identidad de Jujuy y la comunidad gaucha? Claramente, es parte de la identidad, es parte de la cultura viva de nuestra provincia eh, las familias gauchas son muchas en, en, en la provincia de Jujuy que siguen sosteniendo las tradiciones, las costumbres y lo más importante, que siguen transmitiendo a las nuevas generaciones todo ese sistema de vida eh, que es tan eh, importante y tan bueno poder transmitir y poder continuar a través del tiempo. La verdad que se debe a lo que venimos trabajando y lo que... Al aporte que hace el Consejo Liberante y su equipo de concejales hacia la entidad y sobre todo a las instituciones gauchas en la provincia de Jujuy, se ha aprobado este, esta minuta, como le llamamos, de nombrar a las institución en su aniversario, en su 75 aniversario, que cumplió la asociación se de Jujuy el 25 de mayo pasado, su 75 aniversario, eh, se lo ha denominado como de interés municipal y... y... Y como dice de acá, del Consejo Liberante, ¿no? Muy agradecido, la verdad que estoy muy agradecido de todo el equipo que, que forma parte acá del Consejo Liberante. Siempre hay un, un vínculo, un trabajo conjunto, ¿cierto? Así es, siempre estamos encomunados, trabajando conjuntamente con, con la Intendencia, con los amigos concejales, con los amigos también de provincia, que si no nos unimos realmente no se puede lograr de hacer las cosas de las instituciones y sobre todo los distintos aniversarios, las distintas fiestas patrias de cada institución o de cada localidad de la provincia de Jujuy. ¿no?